¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo estamos aquí en un nuevo vídeo de una historia animada Pero se llama un tanto distinta ¿Mi novio tiene una extraña conexión con mi hijo? ¿Qué? Es sí, que pues vamos a hacer hoy una video reacción a otra historia animada Ya que he visto que ha tenido apoyo en el anterior vídeo Pero bueno, vamos a llegar a... 100 likes 120 150 Los que se pueden ver Entre más mejor así si, si veo mucho apoyo Sigo subiendo estas cosas Voy a subir más gacha Que sé que me lo habéis pedido bastante En una encuesta que he puesto En la comunidad de Youtube Y bueno Sabéis que me podéis seguir Por mis redes sociales Que la tenéis abajo en la descripción Tenéis mi Twitter Y mi Instagram O sea que A seguir Me corran, corran Sabes que te puedes suscribir al canal Si te gusta este contenido O cualquier otro Que suba al canal Si te gustan mis vídeos Suscríbete Si te gusto yo Por cualquier otras cosa suscríbete y tengo la campanita para que te lleguen todos los vídeos. Así que sin más dilación, comencemos con la video reacción. tu parte, mi amor. Vamos a hablar. Oh, bueno, estamos aquí en el vídeo vamos a empezar a ver este vídeo a ver de qué trata Hola a todos. Bueno, me llamo espera. Samantha. Hola, Samantha. Es difícil para mí admitirlo, pero odio a mi hijo. No se apresuren en juzgarme, tendrán tiempo para eso. Por ahora, por favor, escuchen mi historia acerca de cómo casi acabé con él. No trato mal ¿Qué? a los niños, solo que me convertí en madre demasiado pronto. Quedé embarazada a los 17 años. Claro, mi novio se asustó inmediatamente y se escapó, dejándome sola con mis problemas. Tener una relación con él fue un gran error para empezar, y yo no quise pagar ello con años de mi vida, cuando habría estado cuidando a un hijo en lugar de ir a la universidad y disfrutar de mi juventud. Así que, en ese momento, quería deshacerme del bebé. Sí, sé que es difícil, pero este es mi cuerpo, y tengo derecho a elegir. Sin embargo, mis padres no querían ni oír hablar de ello y me obligaron a tener un bebé que no quería. Y eso no solo me recordó mi comportamiento descuidado. Por supuesto, mi relación con ellos cambió para siempre. Pero a pesar de todos nuestros desacuerdos, fuimos capaces de encontrar un compromiso. Como me obligaron a tener al niño en contra de mi voluntad, tuvieron que cuidarlo. Esa decisión no fue fácil, pero fue justa. Todo esto sucedió hace 10 años. Pero ahora volvamos al presente. Tengo 27 años, me gradué de la universidad y me casé. Mi vida mejoró y esperaba un futuro feliz, pero una llamada telefónica lo arruinó todo. Era mi madre. Me llamó para avisarme que me traerían a mi hijo, Zack. Mamá y papá se jubilaron en otro país y no podían llevárselo. Casi me vuelvo loca con esa noticia. No es que fuera un niño que no amaba, pero no lo había visto en los últimos 10 años. El caso es que mi marido no sabía que tenía un bebé. No quería que supiera un hecho tan horrible sobre mí. Así que él ni siquiera conocía a mis padres. Ya le había dado vuelta a esa página de mi vida, pero mis padres no me dejaron otra opción. Oh, Esa fue una conversación muy difícil con mi marido. Esta información lo dejó atónito. No esperaba que le ocultara algo así. Y dijo que necesitaba un descanso para pensarlo. Éramos adultos y sé que los descansos nunca son buenos, que inevitablemente llevan a rupturas. Y tenía razón. Unas semanas después, volvió y dijo que quería romper conmigo. Yo... Fue difícil aceptarlo, pero era imposible cambiar las cosas. Como comprenderás, estaba de mal humor cuando mis padres me trajeron a mi hijo. ¿Y cómo podría estar feliz de que me trajeran un niño de 10 años que no quería y me lo colgaran como una carga en un burro? Así que aquí estábamos solos, Zach y yo. Desde el primer momento empezó a atacarme con un montón de preguntas sobre por qué no vivía con él, por qué no lo visitaba y cosas así. Decidí decirle la verdad. No esperaba que fuera capaz de entender los sentimientos de un adulto, pero inmediatamente aclaramos todo entre nosotros. Por desgracia, empezó a ser una molestia desde el principio. Yo tenía muchas responsabilidades que no quería. Tenía que cocinar para él todos los días, llevarlo a la escuela, lavar su ropa y mantener la casa limpia. Zack siempre estaba intentando tener una conversación conmigo y ser amable conmigo, pero no se dio cuenta de que el único problema de nuestra relación era el hecho de que él existía. No, no digas Al mismo eso, tiempo, yo tenía mis propias preocupaciones en el trabajo y estaba quedándome sin fuerzas. Además, este chico me quitaba mucho dinero y muy pronto mi vida se convirtió en un ciclo interminable que no podía romper. Trabajo, dinero, hijo. Trabajo, dinero, hijo. Estaba volviéndome loca. ¿En qué se había convertido mi vida? Gracias a Dios era verano y tuve la oportunidad de enviar a SACA un campamento para niños por unas semanas. Eran mis merecidas vacaciones. Me miré en el espejo y me quedé horrorizada. Tenía bolsas bajo los ojos, la cara cansada y el pelo despeinado. Estaba poniendo demasiado esfuerzo en un niño que odiaba. En ese momento juré no dejar que el error de mi juventud arruinara mi vida. Así que ese mismo día me registré en Tinder y encontré una cita para la noche. Dediqué todo el día a los procedimientos cosméticos y a elegir ropa para mi cita. Fue agradable finalmente tomarme un tiempo para mí misma y sentirme como una reina otra vez. Así que empecé a tener citas y salí a hacerlo. No era mi culpa que tuviera que vivir conmigo. Si lo recuerdas, fueron mis padres los que me hicieron quedarme con el bebé. Y yo no estaba de acuerdo. Yo no quería tener al bebé. Tuve unos meses maravillosos, pero luego encontré otra persona que empezó a tratar de hacer cambios en mi vida. Era Jake, mi novio. Él no era una de esas citas fugaces. Jake tenía intenciones serias y nos volvimos muy cercanos. Era un gran chico Y yo solo tenía una queja sobre él Más precisamente, no una queja Sino una cosa que no me gustaba Le encantaban los niños Y le encantaba y pasar le tiempo con eso. mi hijo Yo no compartía ese amor Y a veces discutíamos por ello Yo quería pasar tiempo lejos de mi hijo Pero Jake pensaba que eso estaba mal Oh, Dios mío Hola. Otro hombre que decía que tenía que poner Todas mis fuerzas en no, un niño Que ni siquiera quería no pudimos encontrar un compromiso y rompimos después de unos meses Fue un golpe duro para mí porque en verdad me gustaba Jake Y culpé a mi hijo por todo Él volvió a mi vida y la arruinó En ese momento me di cuenta de que solo podía tener una relación normal Y ser feliz una vez que me deshiciera de él Y no estaba feliz con la opción de criarlo hasta la edad adulta Solo para terminar echándolo de la casa con una sensación de logro Así que se me ocurrió un plan Quería dar a Zach en adopción. No me juzgues. Era una oportunidad para que encontrara padres que lo amaran, a diferencia de mí. Así que empecé a investigar cómo podría hacerlo en línea y me encontré con una publicación en Facebook de una pareja. Criticaban durante el sistema de adopción en nuestro país y dijeron que habían soñado con tener un hijo por mucho tiempo, pero que no se les permitía adoptar por ciertas razones tontas. Le escribí a esta mujer y le conté mi situación. Y le dije que podíamos ayudarnos mutuamente. Después de una breve conversación, acordamos reunirnos. Me encontré con una pareja muy agradable. Lucían un poco pobres, pero tenían mucho entusiasmo. Resultaba que no se les permitía adoptar un niño porque no tenían un empleo oficial. Pero me convencieron de que ganaban suficiente dinero y que podían mantener fácilmente a un niño. Hablamos por casi una hora y me contagiaron su entusiasmo. Querían adoptar a Zach y querían pagarme una compensación monetaria para que pudiéramos hacer el trato extraoficialmente sin tener que hacer el papeleo. Sí, puede que necesitarán mi ayuda para resolver algunos problemas de la escuela o del seguro médico, ya que oficialmente seguiría siendo su madre, pero valió la pena. Era una situación en la que todos ganábamos. Después de un par de días empaqué todas las cosas de Zack y le conté sobre su futuro. No creo que se molestara en verdad, porque en mi casa no recibía ningún tipo de amor. Y con esa alegre pareja, tenía la oportunidad de tener este una verdad, vida feliz, así que nos despedimos y finalmente fui libre. Me divertí por unas semanas. Podía estar en la cama hasta el mediodía y tomar el sol en el patio trasero sin pensar que necesitaba hacer algo por un niño. Sin embargo, un día, mi calma se vio perturbada por un fuerte golpe en la puerta. Era Jake. Cuando abrí la puerta, interrumpió en la casa como un loco y empezó a gritarme. Me acusaba de vender a Zack como esclavo o algo así. Intenté explicarle que todo era normal, pero entonces me abrió los ojos a lo que estaba pasando. Resultó que Jake había seguido comunicándose con mi hijo incluso después de que rompiéramos. Y Zack le contó su nueva vida. Y no era la que esta encantadora pareja me había prometido. Jake dijo que Zack estaba en el infierno y que todo era culpa mía. Dijo que deberíamos llamar a la policía, pero le rogué que no lo hiciera porque entonces me metería en muchos problemas. Pero ese asunto necesitaba ser arreglado y decidimos traer a Zack a casa nosotros mismos. Saltamos al auto y Jake me llevó a la casa donde estaba mi hijo. Estaba horrorizada cuando llegamos. El lugar era más bien una choza abandonada. Tocamos la puerta, sí. pero nadie abrió. Esperamos unos cinco minutos, pero luego Jake perdió la paciencia. Derribó la puerta y entramos a la fuerza. Mirando alrededor, vimos botellas por todas partes, basura esparcida por la casa y a la pareja durmiendo en el sofá. Ni siquiera parecían capaces de despertarse con todo el ruido de nuestra entrada a la casa. Saka escuchó nuestros gritos, salió corriendo del otro cuarto y se arrojó a los brazos de Jake. Fue salvado. Y nosotros respiramos un suspiro de alivio. No esperaba que esta linda pareja estuviera loca de verdad. Fueron capaces de engañarme. Pero para ser más precisos, ni siquiera traté de entender todo y comprobar qué tipo de personas eran en realidad. Llevamos a Zack a la casa y tuve unas sensaciones extrañas durante todo el camino. Me di cuenta de que yo estaba muy preocupada por él. Por primera vez en mi vida, sentía miedo por mi hijo. Quizás fue algún instinto maternal que se había atrofiado en mí a lo largo de los años. No lo sé. Pero tan pronto como llegamos a casa, me disculpé con mi hijo. Y con sinceridad. No sé si pueda perdonarme por lo que he hecho. O si podrá perdonarme por estar ausente de su vida por 10 años. Pero en verdad me arrepiento y definitivamente quiero hacer las paces. Tal vez este extraño sentimiento se convierta en el amor de una madre por su hijo. Entonces intentaré darle todo lo que necesite. Claro, si me deja hacerlo. Pues bueno, si os ha gustado este vídeo La verdad que a mí me ha parecido bastante guay En fin, que me ha encantado este vídeo La verdad que ha estado bastante guay Y bueno, si queréis más vídeos así Espero que realmente es el botón de likes Vamos a intentar llegar a más de 100 likes Por favor, por favor Y bueno, sígueme por mis redes sociales Que las tenéis abajo en la descripción Tenéis mi Twitter y mi Instagram, lo repito otra vez Pero bueno, no pasa nada Se lo repito a ustedes porque sois mis amigos Y sé que me van a seguir un besito, un saludo y espero que os haya gustado este video. Como siempre lais, like, pero si sí, hasta la próxima. Adiós.